Ojo, chicos, que voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon. Tú, ¿qué se está bufando? ¿Qué se está bufando el Wormadam? Espérate. ¿Qué tiene? ¿Veleta o algo no, así? Tiene Quiverdance. Ah, Quiverdance. ¡Uh! Que me hace zumbido. A tomar por... ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh, <risa> Con titrenos. bienvenidos a Pokémon X y Z. Ahí está, compitruinos. Bienvenidos un capitulazo de esta nueva serie. Hoy es día de gimnasio y combate contra Serena, o sea, un día ultra epicardo. Y antes de nada, recordaros que tenemos un eh, sorteo activo en esta serie. Que, por favor, Oedi, oh, eh, tu función de esta serie. Mi, mi única función es llorar y recordar el sorteo. Tienen un sortito activo que simplemente comentando, dejando un like, siendo activos en la serie, van a participar por el sorteo del Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente de los nuevos remakes de Sino. Que están fresquitos, o ¿eh? sea, están. Están a nada de salir Está, están... en... Que caen, que caen, sí, no, ya, que caen listo, ya Esta parte, esta parte, no íbamos a cambiar saludos Durante los tres episodios No, no cayó No, cayó. Eh, no, no, no, no, no. Una pena. Será para el próximo, <risa> para el próximo. <risa> Vale, pues eh, empezamos contra Serena ya pim pam Así sin dilatación, yo no estoy ni preparado eh, Presentamos al equipito, ¿no? Porque yo tengo ah, ah, vale. otra vez otro equipo <risa> Venga, va eh, ¿Puedo empezar presentando? Dale, dale, dale, tú, dale, tú. Tengo... Tengo a Nocturne con respiro, protección, fuerza lunar y tajo aéreo con los restos equipados Tengo al Yaraos, exactamente igual que en el capítulo anterior Tengo al nueva la nueva incorporación, el Pincir con la Pinsirita uh, sí. Con la habilidad autoestima, con danza espada, retribución Que al ser mega Pinsir eh, pasa a ser tipo volador por la habilidad Llave corsé que siempre es crítico y tijera X Es una locura, con 149 ataques físicos este Pinsir Dios, Dios. Por favor no tardes tanto por Pokémon Que no, que no empezamos <risa> el combate, por Dios Bueno, no eh <risa> Miaustic, Groat y Magmortar Ya está, ya está, ya está, lo ven en pantalla ¿Quién, ¿Quién va? ¿Quién va? El ¿Tú ¿Tienes cuatro Pokémon? Eh, no, no, ya presentado los seis Venga, dale, Javix, tú, te toca, no te quejes Bueno, <risa> vale ¿Cómo llora, Javix? Yo tengo a Jabolucha, a Spur, a Sanguchito el al que es la primera vez que lo meto pues, ¡Ojito! No, tenéis. Solo tiene 150 de defensa, creo que no va a aguantar mucho no, eh, para Tengo nada. a Salva Protean, que cuando entremos al gimnasio lo voy a cambiar por un Weeval que tengo en la caja Tengo a Lax, mi Mega Aerodáctil, y a Manuel el Niroke Ese Mega Aerodáctil qué asco, cómo pegará sí. ese bicho Sí, sí, sí, sí Y yo para terminar así rapidito tengo a un javis que todavía tiene corte, un Libani asqueroso Que no le puedo quitar corte y me da, no sé, un poco de toque tengo a Kura amiga, que es el, el full throw poderoso eh, galvántula tipo bicho eléctrico El Charizard, que ha revivido y es Dios Y por último, un Jinx, que espero que en el gimnasio planta lo haga bien Por favor, lo pido, el único hielo que tengo Y Milotic, que no va a ir al gimnasio, es solo para el combate contra claro. Serena <risa> ese, ese Jinx se va a comer un tijera X de un, <risa> <risa> no sé, de, de algún planta Igual eh, de del Ibani, con cuidado ve... oh, ¿Quién se acuerda Yo... de que habría Serena, tío? Ni la más mini media. Yo recuerdo en, el Vaporion. El vaporio me da dolor de cabeza. Tenemos pero... el Kangaskan y. El bueno, Vaporion, era no un, retribu pero... un retribución. Eh, por cierto, quiero comentar que a Antonio le cambié la habilidad eh, con el, la cápsula habilidad. Le saqué mega disparador que no me beneficia en nada y le di espíritu Virtual Por si me quieren dormir eh, con espora o algo por el estilo. Vamos a combatir. Me ah, vale. sí, creo que. Sé de quién, creo que sé con quién abre, creo que me acuerdo. A ver, con, a ¿con quién? Creo que de ver que habría como un Meowstic Ah, es posible, es posible Que me, que me reventó a mi a Meowstic mi por, por, por bajar la estadística, sí, ese ah, es, <risa> es ese. un genio <risa> Entonces, con Jaros no voy a entrar, claramente, no voy a intimidarle ¿Meowstic? Sí, Meowstic sí, te desafío a calm. Se va a coger un aguijón letal que lo va a flipar stick, <risa> <risa> <risa> efectivamente ¡Echo! <risa> Echo. ¡Ay, no lo mata! El Pantalla clip, de luz. El ratón, Pantalla luz, por favor. Joder, ya. vaya toque, me das. <risa> sí, sí es porque luego no quede como el culo el vídeo, no por otra cosa. Da, da igual. igual. Pantalla de Luz. Bueno, sí. chicos, por primera vez ha llegado la me hora. Se ha matado vez. A mi la mega, La, la, la chan, Mega, la chan, Mega, chan, chan, chan, chan, Mi primera Mega Evolución. Eh, Le acabo de sacar un, literalmente un pc de MiAustic. <risa> vaya pinta tiene el Megalodon. ¡No, bueno! Bueno, primer golpe, me comí un crítico Está y tuchísimo. me bajó la defensa especial Triturar, uh, pa, pa, crítico, pa, pa, y crítico y drop. Crítico <risa> y drop Fuera me ha obstruido un golpe Mira, Madre mía, aquí. se lo de loco, me eh Me sirve, me sirve Increíble. Va a estar, va a... Hago una pregunta, va a estar todo el capítulo diciendo Viene oh, el porque golpe. si no Critico, lo muteo al Lo muteo one hit que yo. <risa> <risa> Como relleno Ha hecho algo agua, defensa. no me acuerdo Ha hecho algo agua, pero no sé qué era Vaporeon Vaporeon, sí, eso Psíquico, a ver, no, no, no Venga, Vaporeon, un saludo. Libani haciéndose no, no. el equipo entero. Y Javi haciéndole en el carro, eco. <risa> <risa> pega, de muy loco este Miao Muy, muy de loco. Hostia, Espera. es verdad. Uy. Se llama Javix, por eso va tan bien. Oedi, mi Pokémon se llama Javix. Y está reventando. Es, está roto, está roto, está roto, está roto, está roto. Está roto, está roto. Oh, ah. Como pega Greninja. Ah, vale, casi crítico, coño. Digo, no, Uy, no es posible que con haya un problema. No, perro, qué perro. no, no, no. Intimidación, no, no. No tiene competido. ¿Cómo? Descanso ¿Eso que es? Restos ah. Se paraliza okay, Mátalo, corriendo. Mátalo Salva Mátalo Salva Vale, bueno. Me fuera, fuera eh, va, to Reflejo todavía Yo todavía no maté al miaustic Todavía no maté el miaustic <risa> No mataste al miaustic <risa> me, me está paralizando Me está metiendo críticos Me dropea Me tira el reflejo Que viene can, Cangas Que viene Cangas can, can, can. eh, No es mega, eh, no es mega, aviso ¿No es mega? No es mega Uh, es psíquico, ¡Piga eso... pica de locos este Miaustick Calmate un poco, por favor ¿Lo matas ya, Odi? No, no, que lo voy a matar, que lo voy a matar bueno. Si no Dale, me paralizo, fuerza Va fuerza... a empezar me con modem. sorpresa, voy con protect a ver, Psíquico, tranquilo, tranquilo Mateo, mateo, mateo, mateo, mateo con el pepechito, mateo, mateo, mateo, con el pechito Fuerza, fuerza y fuera Miaustick, por fin Tiene triturar, qué cerdo Tiene triturar, oh, shit, man Vale, voy a meter el reflejo Voy a meter el reflejo Reflejito de Miaustick, soy más rápido que Kangaskhan, eh no me da cuenta eh, y estaba con el tubo puesto. Se, uh, se ve la pantalla de sí, luz. Le, Kangaskan. Sí. Kangaskan. No es mega, no es mega, Odi, no es mega. Me he metido un crítico más bueno. Muchas gracias, Kangaskhan. Con vida esfera. Antonio, ¡Ah, el... perfecto! Lo que yo quería. An Antonio Humareda quemar. Vamos bien, vamos bien. Por cierto, ¿le has puesto, eh, al, torcual, al, ¿le has puesto al Torco al Javix el, el, el has sequía o le has dejado humo blanco? Tiene humo blanco. ah vale Es que, a ver, no me apetece meterles el sol a las plantas, sinceramente. Triturar. Triturar. No, no, no. Pero es que pega más fuerte con fuego, ¿eh? Si no, tienes puño luego, fuego o se... algo así, luego... ¡pum! Revientas Venga, va, psíquico, psíquico con fuerza bruta Triturar, aguantas, Spurworks. Mm -hmm. works Aguantas, Aguanta, works Aguantas, pur... Aguantas, uh. aguantas... ¡Madre mía con el pecho! ¡El uh. reflejo. ¡Va vida, ah, va vida esfera el Kangaskhan! ¡Va vida esfera! ¡Va vida esfera! Chicos, se viene mi mega por primera vez en toda la serie ¡Let's go! Let's go. ¿Te has contado? ¡Vida esfera se, se murió ¡Ay, solo. soy se idiota! Solo. ¡Que pierdo el stab! ¡Soy idiota! <risa> ¡No! ¡Es crítico! ¡Crítico! ¡Vamos! Ritmiau. Se lo merecía. Por fin. ¿Cómo que me lo merecía? Que soy ahora, pobre Demon Crítico. Vaporeon. Se ha matado solo, bueno, al menos algo algo ¿no? Vaporeon. Hasta Ay, luego, Chesnaut. Ni sin stab, chaval, toma, te mato igual. Vaporion. Estás pensando mm. el check, eh. Yo ya me lo he pasado, chavales bueno, GG Voy con el Pinsir De loco, yo estoy acá con un Vaporeon Que espero que no se tire un Defensa Ferry Y me instalee Flinchéalo, flinchalo por favor flinchalo y me haces el día Avalancha Le flinchea, Mi le, flinchea. De... No. le flinchea Le vuelve la Hax La Haxi se le va Le viene otra vez A ver, hay que, hay que conterear la suerte onda trueno, onda trueno, Onda Trueno, Onda Trueno Se viene Ah, lo ha matado ¿Dance dan, Espada o Retribución? Eh... ¿Dance Espada? A ver a ver, a ver, a ver, a ver, el jugador competitivo, el jugador competitivo, yo confío en Eco, yo confío en, me en Eco. Chesnout, me falta chestnut, me falta chestnut que dudo que aguante un vuelo de aerodáctil, así que ya estaría Quiero ver ese ante espada Y un sí, escaldari sí, que sí, te queme me mega Sí, pincher. sí, sí, me estoy viendo eso, me estoy viendo eso, me estoy viendo eso, por eso, danza fa soy, Claramente soy más rápido, me apinsir de locos Dios, Dios, me aquí, eh. Danza, danza lluvia. lluvia, perfecto Buenísimo el turno ¿Va a ir con cura lluvia y todo esto? Creo que va con absorbe volador, eh Da igual, lo violas ahora Yo a más dos con livani y lo he reventado ¡Ay, retribución! ¡A tu casa! A tu casa, vaporion vaporion te explico acá un poquito cómo se juega esto Dragonair, también lo quiero, también lo quiero. No, no, ya haces sweep yo creo, eh Sí, sí, sí, sí sí Voy a ir dejando a mi el la retribución de un mega con piel celeste es una locura. Es, una... Nah, es una locura. Nah. Eso es sweep nah, nah. eso es que, al, gi al gimnasio voy volando y nunca mejor dicho. Dice: ¡Ay! Está el reflejo puesto. Ah, amigo mío. Bueno, mira, está sí, el reflejo puesto no. en no. su campo. Y lo eh, mata igual. Claro, está, el <risa> está el reflejo puesto. Mate a un Vaporeon y un Dragonair. Con reflejo. <risa> Qué sacada. Nah. Yo creo que Chasga lo aguanta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Un rico por cuatro. <risa> Mori morían ocho chestnuts. Uno atrás de otro morían nah, Qué tío. rabia, me pasa tío, el Qué crítico ah. Una pena Javi, a veces toca sufrir Con el pechito Con el pechito me voy a pasar el combate eh. dando un segundo. Se, se enojó Javi Javi dijo, dejó ah. la serie Bienvenidos al dual con Neko <risa> <risa> <risa> Vale, chavales Pues ya hemos preparado todo absolutamente Tenemos eh, los equipos ya full de mango, ¿no? Está, Está todo, todo perfecto Todo correctísimo Yo he metido a mil tank para reventar con puño hielo ha sido el que ha sustituido a, a Milotic porque obviamente Milotic o Tulotic ninguno funciona <risa> así que <risa> vámonos Vamos. Eh, yo he cambiado a, a Greninja por Weavile y a y, y el muerto de Spool pues ha entrado Meloeta ¡Meloeta! ¡Uy qué guapo el gimnasio! no me es en mi vida en mi vida viene a este gimnasio es muy bien? lento este, este gimnasio lo recuerdo como muy lento no sé por qué. es lento, es lento, pero Solo está, si está ustedes, guapo ¿eh? no sé para dónde hay que ir La no sé, no sé qué puede entrar. Un Viridion, un Viridion. Sí, sí, sí, estoy viendo que. Sí, ¡Ah, sí. patrón ¡Ah! ¡Potea Viridion! le no Quedaría eso... bastante bien, ¿no? Le quedaría bastante bien. Después de que lo otro... Si tiene ah, un Viridion, que... además de un. Shymin, me pego un tiro. Eh. Sí, sí, sí, sí. Podría ser. Aparte ir... del Mega Venusur y todo lo Claro, va o sea, a amigo. Eso... Ah, amigo mío. Amigo. Bomba Lodo. Ups. ¡Uy! Uh! No. No no ¿Qué pasado ¿No, no te lo mata, ¿no? Lo no te me... lo mata, lo aguanta Uff Uf. nah. nah. uff eh, por, por, por, por, por el mote de Havix Por el mote de Hikes no muere oh, Es increíble, es increíble Ahora tiene persecución No, vale <risa> <risa> sería, sería increíble Pumkabu ah. Sería la mayor mofa que me habían hecho en nah, mi cara Nada, Pumkabu Nada, nada, barro, barro, barro, barro. Literal, tú, Por ahora solo he hecho un ataque En el genesis, solo he hecho un ataque sí, Puño sí, sí. hielo, no he hecho sí, nada más sí. Ni cambio de Pokémon, no he hecho ah, nada Agarro <risa> la escoba Velosom, Perfecto. Que Velosom, que pase. Perfecto. Siguiente, pase? ¿no? Sí, que siguiente. <risa> está el puño hielo y. Bueno. Increíble. Yo me había quejado cuando me había salido Pinsir en la ruleta, pero agradecido <risa> con el de arriba. Porque, está porque rotísimo, este gimnasio lo vas a reventar. Ojo chicos, que voy a cambiar sí, sí, sí. de Pokémon. Voy a ah. cambiar de Pokémon. Ah. ¡Oh! Maravilloso. Ah. Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué he aprendido? Mi... quiere aprender golpe, tipo volador con la habilidad. Oh. Sí, pero te enganchas. Sí, ese ¿Eso es el puede problema. ser. Arma de doble filo, pero pega duro, ¿eh? Pega muy pega duro. Muy duro, pero ya teniendo un dance Spy y retribución creo que no me sale rentable, la verdad. No, mm. no te enamores, por favor, me cago, ¿no? En to tortuga de mierda, porque tengo que No, No, no, no, Gol golpe exactamente, es como de doble filo, <risa> ¿no? ¿Qué no se me está me bufando? ¿Qué se está bufando el Warmadam? No, espérate. Ah, que tiene... tiene ¿Qué tiene? ¿Veleta o algo así? Bueno, no, pues tiene el Quiverdance Dance. Ah, Quiver ¡Uh! Oh. ¿Pero no, no lo mataste de una? Yo no, porque, no porque me ha enamorado. Ha decidido, ha decidido cambiar de Pokémon y la lió Exacto, yo quería ¿eh? Retribución y bueno, yo le, voy dije, full, puño fuego, le dije Le dije Warman Mira, sinceramente se está bufando Y yo me estoy bufando la defensa especial para que no me mate Así de sencillo perfecto. Sí, si no Vale, se ah, no enamora, gracias, sanguchito oh. gracias. Ahora mete, falta poder, matarle. mete poder pasado sí, sí, Se sí. bustea todo y a tu casa Ese es <ríe> otro problema, ¿no? Matarlo Está más 3 eh, puede ser más grande este gimnasio? Es enorme Sí, sí, sí, eso dijo esa. Por acá. No te pegues. <risa> Tío, me he enamorado tres de cuatro turnos, pero Me estoy tilteando. Me estoy La tilteando es. mucho. En este capítulo, Javix no barre. Seis hojas y media después. Dorime, que me salga, please. Hazme sí, Danzale, Teo. Puta madre. Tú, pero cómo lo. Ah, que has tirado. Puño y hielo. No, tengo que tirar de canto helado, yo creo. Uf, Uf, es que te puede reventar, ¿eh? Cantolado. Es que está más... O sea, está más son... 6 de, de velocidad, tío. Es increíble. Cantolado no lo mata, es que te... por dos. Cantolado no lo mata. Es que he tenido muy mala suerte. Que me hace zumbido. A ah, tomar. Oh. ¡GG! ¡Ey! Uy, lo que pega! ¿Podemos confirmar que tenemos su de un ¿Tenemos? Wormadam el título me subió a un wormadam. <risa> Joder, no a, estás no jodido, hermano. No me voy A, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tenés en tu, en tu equipo? Que veo la pantalla. En cambio, chila. mira, en cambio este Cherrim pone día soleado para comerse un puño fuego. Ah, Precioso. <risa> que, que, que te ayuda Cherrim, te dice bueno. <risa> killame más rápido, <risa> no quiero, no quiero vivir. Pierdo el combate. <risa> No Javi está haciendo sus cálculos y pierde a Meloeta. ¡Let's go! No, no, no. A Meloeta no, a todo el equipo. <risa> ya, pero es que es el que me, más me preocupaba. ¿Qué, Fabián, ¿Qué, qué, imitación quiero poner Fabián? Nah, Fabi. ¿Por qué? ¿Por qué cambio de Pokémon, tío? Es que me cago en mi puta caladera. As, la, cagaste, cagaste. La verdad. Tiene, ¿tiene Psíquico para Jaolucha. Ah, Lax no tiene defensas. Uf, eh, ¿no, ¿no tenés prioridad? Muchito me lo mata un Psíquico. No, no tengo prioridad. Atención eh, que... Executor tiene poder pasado, lo digo para el líder. Psíquico para Manuel. Oh, interesante. Y, eh, vale, y, y como un Uff, un zumbido. A ver, a... estás jodido, ¿no? Lo no tiene todo. Solo me queda que Megarodáctil sea más rápido. Está a más 6 de velocidad, Ni de no. coña, ni de coña. Uf. O sea, ni borracho. Está... Pero, a ver, un zumbido yo creo que te, lo, te aguanta. ¿Qué más tenía? ¿Tiene sí. es que o no, algo así. Si un zumbido a más 6 voy a aguantar. ¿Estás loco? Sí, sí, sí aguanta es, sí. po es poco eficaz, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanto. Lo aguanto, lo aguanto. Sí, a más pero, un aguanto, a, no, pero un psíquico más 6? No, un psíquico ya ah, Un o no, un psíquico no o sea, El psico ya te fumaste un peta ¿Por, por dónde es? ¿Cómo llegaste el líder? ¿Cómo es? ¿Por acá? Pues he llegado, pero no puedo volver hasta abajo por el... ¿De verdad no puedo bajar por aquí, en serio? Tengo que bajar otra vez por... Lamentable Voy por, Voy por ahí ¿Hay que bajar acá? Hay que bajar otra vez haciendo todas las lianas, tío Qué vergüenza No puedo hacer nada, no puedo hacer nada O sea, va a haber que esperar a que Javis levelee a un equipo entero para enfrentarnos al líder. <risa> Perfecto. <risa> Encima tenemos muy poco tiempo para poder grabar, así que... Espectacular. Espectacular. Por acá se va a líder. ¿Cómo estoy volviendo, creo? No sé Oye, para mucho estoy... Curar. Me perdí, me, per me perdí fuerte. Me perdí fuerte. Ya, ya, te veo perdido. Pa abajo. Para acá y acá la derecha. Soy más rápido. Soy más rápido. Soy más rápido que un Dios, tío, tío más 6. A más soy rápido. Rápido. A rápido. ¿Cómo ¿Cómo más rápido. Megarodáctil, te quiero. Megarodáctil, te quiero. ¿Te imaginas que lo pasa? ¡Mi aerodáctil te quiero! Ah, no, más tiene 100 6. precisión Tiene 100 de precisión ah, ¡Mi aerodáctil te quiero! ¡A más 6! ¡Nada, eh! ¡Uff! No bueno, tiene ni pero, sentido ah. que sea más rápido Uf. un aerodáctil que un, que sí, un sí, sí. de a más 6, chaval sí, sí, sí. ¿Cómo, va? ¿Cómo me va a chupar los huevos la líder de este aerodáctil? Para nada, ni plancha no voladora, más. tampoco la quiero para nada Bueno, Tengo plancha vuelo. voladora pega como volador también Y pega más sí, que pero, vuelo Sí, pero... Te... No bueno, sé sí. Subir el Jairos al 46. La puta madre, la puta madre, la puta madre. ¡La puta madre! I, I feel you, I feel you, brother. Mi altar ya sentía lo mismo. Ya está, ya está. Voy con bueno. 5, voy con 5, voy, voy con estos 5. Y al Gyarados no lo uso hasta que ya me empiecen a barrer y con Gyarados nada, uso Danza Dragon solamente. Cosas ya me empiecen a barrer. Sí, sí, sí. Literal, literal, literal. Eres bobo, eh, tío. ¿Por, por qué? ¿Por qué? Ah, me quiero morir. Nada, fue un misclick. Nah, de locos. Me ha pasado, tío. Me ha pasado. Sí, no te se preocupes. Se. Como tengo un credit y me lo explica. Como tengo un credit y me lo explica. <ríe> La verdad Sería muy clave si me sí. puedo subir a un más uno con la autoestima de Harcord De Her creo, de pinche. Pero lo dudo Lo malo es el rotatorio, que de repente te cambia y oh. atacas a uno que no era el que querías ¿sabes? Oh. ¡Que ya empieza con la amiga! ¡Hombre, no, Serperior! Hombre, no. ¿Cómo te había echado de menos, Serperior? Bienvenido Amigo, que ya empieza sí, el con la ferrozón, amiga loco Ferrozorn ¿Sabéis qué, no? ¿Sabéis, no? ¿Qué, ¿Qué? Que justo he quitado del equipo ¿A quién? ¿A Torkoal? <risa> ¡A torcual, vamos! <risa> Perfecto. Eh, como metan Dios Danza Espada, Jaulucha. Danza Espada, eh, Charizard me me X. Serperio. Metió, Serperior metió, Serpe metió, no? metió, Sustituto, no. me digas que tiene sustituto, que tira danza Espada, tío. Serperior con sustituto. Ah, pero no ha cambiado. Ah, solamente a mí me cambia, de eh, locos. me va. No sé ¿sí por hecho? qué. Onda, trueno, no qué perro, qué perro. Serperio oh. se debilita. No sé si fue súper eficaz o no. No sé por qué me da dos FPS, la verdad. <risa> Cabeza de hierro, este tío es tonto. ¡Ah! ¡Jugar para Flinch! ¡Jugar para Flinch! Voy a curar, voy a curar a tipo paraliz. Eh, eh. El Serperio va con sustituto y restos. Lo mega evoluciona, mega Venusaur. Mega Venusaur, Mega Venusaur. Mega se viene, Venusaur. se viene, peada. Ese mega tiene Venusaur. Sebo, ¿no? Sí. Sustituto, y, qué perro. ¿Qué perro? Tiro, tiro marea. Terremoto ben... Mega Venusur eh, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, no no tiene está no Me la juego, me la juego, bolo. Vamos para allá. Come on, ay, ya, come on. Ay, Antonio, qué Mega malo. Mega Venusur. Que malo, Antonio, que malo, Venusaur. Antonio. Y te doy, te doy un besito. Cometa no. Draco. A mi Charizard X. Cometa Draco de, de Serperior Con Respondón, lo queme. Con Respondón, Cometa Draco con Respondón. Somnífero, lo evito. Evito el somnífero. Evito el somnífero. Vamos. Cometa Draco con Respondón. No me mato, pero de mi lado me Bueno ¡Fuera Mega Venusur! ¡Fuera Mega Venusur! ¡Vamos! ¿Tajo aéreo? Dios, y es rapidísimo serperio. el serperior. ser perior Rifo, rifo, rifo, rifo aguanta bien. No se puede meter sustituto. Bien, bien, bien. Que no lo falle. Cuando falle el tajo aéreo. ¡Ludicolo! Ah, ¡Oye, ni Ludicolo! ¡Oye, Ludicolo! Que ¿tiene, <risas> tiene un Ludicolo. Tu mejor amigo. Un uh, Ludicolo encima. eco ¿vos cómo vas? No, mal, mal. Voy muy mal, voy muy mal. Va a tirar Cometa Draco, ah no, ha cambiado, qué bien, qué bien, qué bien, cambia cambia, cambia, cambia, cambia Ven a Saurita, bueno, vale Ven a Saurita Tiene O va por lo físico, yo lo quemé de una marea de muchísima suerte Polla pues pues no que Si ha ido por terremoto me alegro Polla pues no Vamos, polla pues no no Llueve hojas, ay, llueve hojas de Serperior, ay No me lo, lo creo Bien Manu Cometa Draco Bien Manu Come Rip Havix, ciba. me ha hecho Predic Rip yo, ha pasado Ah, vale, no, que no he muerto yo, vale, que ha muerto el Pokémon, joder, pensaba que había muerto yo, digo, que he hecho ¡Rifo! Vale, vale. ¡Ay, Rifo! ¡Ay, Rifo! ¡Cómo cuando un cometa Draco, Serperior! Es tiene esta a favor, no? ¿Es Dragón Planta acá, puede ser? Momento, momento, chicos, que me están llamando Segundo. ¡Muerto, Serperior! ¡Muerto de una vez! <risa> ¡Bien! Se había puesto más dos, de locos ¡Bien Uah, Nocturl! estoy jodidísimo! ¡Yo estoy jodidísimo! ¡Bien Nocturl cumpliendo! ¡Bien Nocturl cumpliendo! ¡El Ferrothorn, ¡Me quiero sacar de encima el Ferrothorn, ¡Así puedo empezar a tirar eh, con Pinsir! Bueno, joder. Montor. ¡Bien! ¡Bien ¡Bien Nocturl! ¡Bien nocturno Onda trueno al Venus, a tomar por culo. Paralízate, por favor, por favor, por favor. Torterra, Torterra. No, un molodo. Ulu la... ¡Oh, falla. ¡Oh, Ulu falla madre, gracias al polvo brillo. La ¡Oh, puta oh! madre, Torterra. Nada, Noctul, necesito que presiones. Necesito que presiones una locura, Noctul. Ferro -thorn. bien, bien. Ojalá flinchee. Si flinchee es clave. No, flinchea. Qué Onda trueno. Me la juego al puño fuego, tío. Vale, mata el respondón. ¡No! ¡La ha cambiado! ¡Me ha hecho predico otra vez! ¡Me ha hecho predico otra vez! ¡Me ha matado el Charizard! ¡Me ha hecho predico otra vez, tío! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Y me hace llueve hojas en la cara! Venusaur. A ver qué tiene. Bomba lodo. ¡Pega nah, por dios, ¡Pega por el físico especial! Bien rifo. No entiendo por qué me ha... ha... 18 FPS, pero tiene que morir, ¿te ha ¿Te Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir ¡Muerto, Mega Venusaur! ¡Me tengo sacar encima nah, La máquina juega sabiendo lo que vas a hacer, tío sí, Así sí, es sí. imposible sí, O sea, es... sabe, que, sabe que iba a girar a Charizard Y me ha cambiado al único que era más rápido que Charizard, ¿sabes? Para hacerme llueve hojas y subirse más es que, es... es que me da puto asco, tío eh... Nah, y me cambia ahora uno que tiene sebo Vete a la mierda, tío Menos mal no, no, no, que me lo ha recordado Vale, ya estoy aquí, chicos Disculpadme Somnífero, y... vete a la mierda lo Juega sabiendo lo que vas a hacer, tío. La máquina juega sabiendo lo que vas a hacer. Es increíble. Uh, vaya Predic, me acaba de hacer. Vaya Predic, me acaba de hacer. Nah, no tiene ni sentido esto. Es que me, si me saca tortarra, tiene un retroceso. Punta de acero, la. Que no me saque Punta a ferro Que no me ponga a Ferrozor. ya está, ya está, ya está. No puedo ganar, tío. Que no me ponga a ¡Onda ferro, trueno! Es que encima no tengo nada de fuego para matar al Ferrozor ahora, sí. ¿sabes? Que no o sea, me ponga es que... a Ferrozor. Retribución tiene que morir Ludicolo, tiene que morir Ludicolo, me tengo que vengar, me tengo que mm. vengar ese Ludicolo asqueroso, retribución, retribución, retribución. No, un PS. Tienes Sash Ludicolo. ¿Dónde me senté? Vale, soy más rápido. te la bomba! Lo soy. Soy más rápido. Rip lo soy. Rip. Entre quien entre. Folio, folio, folio, folio, ¿Dónde folio. Estás? Lo aguanta, lo aguanta, folio, folio, lo aguanta, ¿Dónde folio. Estás? Lo aguanta. ¿Dónde estás? Planchita voladora. Planchita voladora. A quien quiera entrar. A quien tenga los huevos de ponerse delante. Plancha voladora. Ah, perdido, sí. ah, tiene la Sash Ludicolo. Sí. Tiene las Ash Ludicolo, la, la concha, concha la de tu madre. Hidrobomba no falla. Flashbacks. Flashbacks, Flashbacks. 22 peces. No, las de drenadoras, las drenadoras. 5 peces, 5 peces. Bien más más, Danos hablar. Sabe sabe sabe lo que vas a hacer, tío. La máquina sabe lo que total, vas a eh, hacer. Total, total, total, ¿sí? total. No, nah, nah, nah, no, puedo ganar, no puedo ganar. No puedo ganar. Hiper poción, vete a la puta mierda. Planchita. Yo, no pienso gastar ni una poción. Blanchita buena. lo que entre Hiperpoti, mátalo, mátalo Jaolucha, Jaolucha, Jaolucha, jaolucha. jaolucha. Hiperpoción, Jaulucha, Hiper Jaolucha, lo revientas No tiene la alas ya Me fuera el uticolo, bien, bien Jaulucha. Tengo que curar el pincel. tengo que curar el pincel como sea Pero como sea, lo tengo Me curar. mata, el Serperior me ha matado al galvántula de un llueve, hojas. O sea, que es poco eficaz, ¿Quién entra? pero es que está más entra? cuatro ¿Quién entra? Shaimin, Shaimin yo, yo no he llegado ni a ver a Shaimin He visto, los tres primeros son los que me han ganado Ha llegado Shaimin Ah, la tengo el... que jugar, como me huela esto, literalmente eh, me ha reventado Como me huela la puya nociva y me meta a Ferrothorn, he perdido, seguramente, puya nociva Riffo creo que aguanta un bomba. Vale, no me lo he olido, creo que aguanto... no me la he olido pero ferro creo que soy Magento, me saca Ferrothorn, me saca Ferro. cabeza de hierro Ferrothorn, me... me juega el flinch Riffo no flinch Rip no, Queen, Rip no. Queen. No, evitó el ataque Vale No, donde me senté, tengo que curar a Riffo me parece Vale, pero Holy shit Tengo respiro, pero respiro jugármelo <ríe> Me táctil Megarodactyl es la hora, amigo. Echo, no sé qué le está pasando, pero está descojonándose en plan, me cago en todo. Es que lo predice todo, tío. Sabe Drenadores. perfectamente qué voy a hacer. Las drenadoras se quedan solamente en un Pokémon o se quedan en el campo. Se Evita. En, campo. El, en un Pokémon, en un Pokémon. Evi, Evito evit, ah, el tajo aéreo. Nada. Tiene que mi inauco. No entiendo por qué me da tan mal. Me da, me da 18%. ¡Herodactylita! No entiendo por qué. ¡Vamos, Megarodáctil! Ha entrado en el campo, ha entrado... Join the chat, avalancha, matas a superior. Lo revientas, seguro, nah. no lo puede aguantar a ese rango, fuera nah, Tiene que vale. morir mi Nautal, para entrar con croat y poder hacer algo nah. sí. Roca no, afilada, nautol, no lo falla la verdad es que... Yo fallé, dos tajos aéreos consecutivos, roca afilada, no lo falla, Increible, increíble, increíble increíble con... Lamentable, sí. tío Rip Es nautol. frustrante, tío, es frustrante Rip que nautol. sepa lo que vas a hacer, a mí me, me, me ha jodido mazo Yo por ¿Me? favor, solo pido que no me huela, este, que no me huela esto, no. si me, si me metas a Imin ahora mismo eh, seguramente la pille bastante fuerte. Mm. Siempre, siempre juego. Tío, es que literalmente siempre te mete el Pokémon que, con el que resiste lo que le vas a hacer tú. No puedo sacar a Croat porque el Croat es muy clave y parece Shinin. Todavía me lo tengo que guardar a Croat si me vale, quiero pasar el combate. Mátalo, mátalo más a... ¡No! ¡He fallado el ataque! Dolby he fallado el ataque. Doble el y me saca Ferthor que hijo de. Rip Hawelucha. He fallado Uf. una plancha voladora con 95 de precisión. ¿Qué ¿Qué putada, ¿No es 90? Mira cómo ¿95? Como... ¿95? No, ¿no? 95, ¿no? 95, son 95. Qué putada. No, me encanta, me encanta Meloeta, que todavía no ha he hecho nada. Grande Meloeta, Ferro eh... <risa> Formelo. ¿Es que Meloeta en, en este hijo? combate era difícil. Ferro Thor me está haciendo un hijo No puedo matar a Ferro es que es, muy, es que es muy difícil matar a Ferro tío A mí me ha matado al, al Charizard, aprovechándose oh, Que no cambió, que, que no cambi, y y cambió, y cambió, y cambió, y cambió Humareda, ojalá Shai muera, ojalá malo. fogonazo malo que, o uh, matalo? ¡Torcoal! ¡Humareda! No lo mata ¡Roca afilada! ¡Lo fallo. ¡Lo quemo! ¡He quemado a Xaymin! ¡He quemado a Xaymin! Nah, <ríe> no, no tiene sentido lo de Havix, tío Sí, lo... Espera, ¿esto quiere decir que he ganado? Humareda Me meta lo que me meta Hiperpoti me, me chupas el pene O sea, me comen los huevos Va a entrar ludicolo. ludicolo Va a entrar Ludicolo Va a entrar Ludicolo Ferzor de nuevo Nah, nah, nah Me puso Ferrazor de Magmortal No tiene sentido el te quiero Gracias no por hacerme quedar es que con Humareda sabe. Es que Gracias que sabe. por dejarme Humareda, tío Oedi, te quiero Te quiero, tío Te quiero Me puso a Adelante he <ríe> Oedi he ganado gracias a ti Literalmente De nada Después te paso mi, mi Paypal <ríe> Eh, ah, no me lo um... puedo. Acabaré de aguantar una, una. No puede. No, no, no, no me, puede meter a, me mete el Ludicolo, no me puede meter el Ludicolo. Me mete a Torterra. Muere un humareo, soy más rápido. Muerto, muerto Torterra. Me voy a meter a Shaimin, Tengo que sacrificar a alguien para entrar con Crobat y matar a Shaimin con el Crobat. Es el único problema. Oedi, te debo la vida, tío. Te debo la vida, te lo juro. Me lo voy a pasar literalmente gracias a ti. Oedi está jodido de... también. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántos Pokés te quedan, Oedi? Me quedan. No me mataron a ninguno todavía. Ah, sí, me mataron solo a Noctowl. Pero tengo todos a Jaimín. Tierra este, viva, bueno, vale, va a morir este aquí es este, no pasa nada. Este es el problema. Triptorcoal. Eh, Torcoal, eh, un saludo para Torcoal. Ha quemado a Jaime. Torcoal. Casco como un héroe, compañero. Estoy pensando, Farrozo, no lo puedo tirar con Trun. el tiro y tal. Poderoso Torcoal. Meloeta eh, No tengo protección con nadie, ¿no? Si sacrifico a alguien, voy a sacrificar al... Shish. A este. Ludicolo. A ver si soy más rápido. Puede ser que sea más rápido que Ludicolo. Rayo hielo. No. Me hawksic lo aguanta. Me lo, lo aguanta. Y te hace rayo hielo o morta. No tiene sentido, sí, sí, tío. sí, sí, sí que sí, sí, lo predice. Sí, sí. Es que no, lo predice. Me, me paralice. Aguántalo. Aguántalo, Lancri Lancri Bien, Lancri no, no, no, psíquico, no, psíquico, no. Psíquico, no. Psíquico, no. Psíquico, no. Trenadoras, no falla. Psíquico, no. Y me paralizo. Ha caído Simon Ha increíble. caído increíble. Me paralice dos veces ya. Doble rayo, por favor. Psíquico, no. Psíquico, no. Doble rayo. Latigazo, Ferthon, cabeza hierro. Latigazo, onda trueno y treinador. más rápido que los dos soy más es rápido una... que los dos puño bien pobre. Fabián bien, ya está Fabián hizo es todo cero. lo que tenía que hacer Fabián hizo todo lo que tenía que hacer deja a todos que no tiene hiperposición ahora me pega un tío. vale solo me queda solo me queda ferrozón solo me queda nah, increíble hiperposición que hiperposición hiperposición en ferrozón y yo no. que iba con un equipazo para pasarme el gimnasio y me ha violado por predicts increíbles que no podía que no podía tener o sea acojonante nah. Me mete el sustituto justo cuando meto Danza Draco, cuando Swords Dance, luego con el sustituto, luego me hace Cometa Draco, en plan Y luego un ¡Mátalo! Mátalo, mátalo, Ludicolo, ¡Mátalo, mátalo, Tres bajas, tres muertos, pero ¿Sí? me pasado el gimnasio Bien miautic. bien miautic. bien miautic. bien MiaoTik He bien, perdido miautic. cinco pokés en este episodio Yo aún así pierdo más que él, es increíble Oye, cómo vas, ¿Qué, qué eh, te queda? Me queda Shaimin y farrozono. pero el problema es el FerroZone, no Shaimin tiene que morir, tiene que morir Miaustic, tiene que morir Miaustic Ojalá ¿Tienes, tienes, tienes con el cañón preparado El Magmortal para el Ferrazorn no sí, sí sí está está joderio, está joderio, rip, rip, no lo falla Rip Fabián, pero está perfecto, quiero que muera Fabián Ahora sale Croat, tiro a Kroata Y... Y te hace la Predict y te tengo No, no, no, es que Ferrozor de dos a Kroata muere El problema es si que me tiro onda Trueno Pero tengo, tengo A, a ver... No, no, voy bien, voy bien, voy bien Creo... Creería que Solo voy serán bien. muertos Solo serán Hacen la muertos, predic sí, Con sí, dos sí. cojones Hacen la predic Y cambia a Magmortal No, te lo va a dejar delante, Oedi Es que, Creo que no, te lo va a dejar no, no, no es que... es que Mi juego asegura es esta Es el acróbata Que me, me paraliza está bien Pero ya con Pinsir ¡Uy, qué rico! ¡Uy, uh, uh, casi lo matas! ¡Qué rico, qué rico! Qué rico. A ver qué te hace A ver qué te ha hecho onda Sí, sí, me voy a tirar onda trueno claramente Pero yo con Mega Pinsir Soy más rápido que Jaime Onda trueno No, me lo da Está bien, está bien, ¿Eres más rápido con Mega Pinsir que Shimimine? Sí, sí. Pero ya lo sabes, ya lo has probado. No, no, no pues, sí. Me, me pasé el combate ya antes. No, no, lo no, ver sí. no, Acrobata. Es que no. va a los 5-2, lo digo para eso. Claro, sí, sí, sí, me va a flinchar ahora. ¡Cabizazo, Zen. Toma, hasta Venga, luego, chicos. Cronat. Ha sido un placer. Oh, no, oh, oh, ¡Ojo! El flinch, el flinch. No, no. Uh, oh, no, no, no no, no! ¡No, no! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Crobat! ¡Crobat! ¡Crobat! crobat querido ¡Qué flor del culo, hermano! ¡Ah, no, ¡Ah, ¡Foco man. interno! Claro, el foco interno. Claro, no sé, claro no el foco proceder. interno. Aguanta claro. pero... un cabezazo sin de un Shaimin. No, no, el foco interno. Claro, es que Shaimin es, es especial, ¿no? Pero igualmente. Me He ha eh, hecho tajo eh, aéreo y, y fogonazo, que eh, no Es que el casco dentado ahora. Pff, me, creo que me mata a alguien de casco entado y la punta a cero. Es posible. Pues eso, pégale con Max que es especial. Pero es más rápido. ¿Quién Ferrothorn? ¿Ferrothorn? Eh, sí, estando paralizado, está, está paralizado Max Da igual. Es que yo creo no, que no ni eres, con esas. Yo no creo que, yo con creo con que eres más ah, rápido no, no, Antonio, anto ah no, Antonio, Antonio no está paralizado. El paralizado es el otro. Es el Crobat. De, ¿eh? de locos, de locos, de locos. Pues todavía, coño. Humareda, tu casa, tu casa, tu casa. Perdí dos y fui con cinco Pokémon, con un poco menos. De locos la remontada, la remontada, la remontada, de locos. Buah. Esta han muerto 3. ¿Cómo se la sacó Crobat ahí? Uf, qué complicado. El mejor episodio de hoy, eh, por ahora. Yo creo sí, literal, sí. Uf, jugué, jugué muy bien, jugué muy bien, jugué muy bien. Literal le, le que las la prédicas de, de locos que hacían que me, me puso ferro zona adelante al, al, Mac Mortar, me tirando a todo oye Hay una cosa muy importante ahora mismo. Eco ¿quieres hacer algún trato? Sí. sí, no, bueno, a ver, no sé, es que es lamentable, tío, cómo ha jugado a la máquina. O sea, es que es increíble. Ya, no. Ya, otra cosa. Ha sido, ha sido, ha sido sí, sí, puteo, sí. Sí. O sea, lo mío ha sido increíble porque mi única oportunidad o mi gran oportunidad, que era Charizard, que pensaba incluso curarlo en algún turno. Eh, me lo ha matado con un predit cambiando a ser cuando yo he cambiado a Charizard. O sea, ha sido como. Insultante, ¿sabes? En plan Que dices, ¿cómo puedes predecir que voy a meter A Charizard en este punto? Da igual no, a, Justo mí hecho una predict, a mí me ha hecho una predict, tío Con Jaulucha Que me ha matado Jaulucha, básicamente o sea, Me ha matado Jaulucha una predict, sinceramente Vale, chavales, pues vamos a cerrar por aquí el episodio De hoy, me he muchísimo, pido perdón vale O sea, me he cabreado <risa> la de Dios, pero es que es lo que hay O sea, cuando te predicen todo también, ¿eh? yo, pues ¡Ah! ¡Oh! Se me hinchan los huevacos. Ya, como, como yo con el Warmadan, literalmente. De verdad, o sea. nada, nada nah, nah. Estoy tritadísimo. Estoy bueno, chicos, sí, sí. ¿queréis decir algo para despedir? Eh, que. Que menos mal que había la era más rápido que Warmadan. Si no, no estaría aquí celebrando la victoria. Yo, la verdad. Ay. Yo estoy contento porque por fin tengo un capítulo bueno en el cual tengo menos muertes que ustedes. Así que. Mmm, Maravilloso. Está bien, está bien. Por Aplausos. Aplausos, clap, clap, clap, clap, clap. Aplausos, aplausos. aplausos. aplausos, aplausos. Pues nada más, chicos, dejad un super like de una no apretad ese botón como si no hubiera un mañana, tenéis el sorteito como siempre, como eh, Oedix, haz lo tuyo, ahí lo tienen. Exactamente, tienen el sorteito oedix, acá abajo. Oedix, Oedix, no me claro. oedix, oedix. De Hikes oedix. Oedix. Oedix y Oedix. Lo tienen por acá abajo, recuerden simplemente comentando, dejando un caso van a estar participando de un pedazo de sorteo que sinceramente no se pueden parar. No, la verdad que no. Así que nada más, dejad un super like como ya he dicho y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X y Z. <risa>